de metro de sol y vamos a ir al mercado de San Miguel, este es el letrero clásico de Tío Pete y está allá al fondo cerca de ver el Oso de Madrid, así que vamos a caminar. Está el mercado de San Miguel está cinco minutos caminando de Plaza del Sol, puerta del Sol. Perdón. Ah, les queremos enseñar el mercado de San Miguel en la de España. Está muy cerca de la Plaza Mayor. Y, al ladito. y, saque al ladito. y es como un mercadito arreglado donde venden este, tapas, vino. Eh, frutas De todo eh, Pueden comer ahí mismo sí. Y es como un poco hipster Entonces, sí, Es como es, para es, venir a comer, venir sí. a tapear O incluso comprar cosas a granel Y que uh -huh. venden así, pueden venir a comprar tu jamón ibérico Y llevártelo a tu casa Tu fruta Y está, hay está varias cosas ajá. Y también venden ahí cocteles uh -huh. Puedes comer ahí O llevártelo a tu casa Vamos, la Maris me va a invitar a un tinto de verano a ir Vamos.